Bueno, se está grabando piola, gente. Les voy a enseñar mis tres mejores videos. Mis tres mejores goles, ya, gente. Espero que les guste. Es un de, de tiro libre. Jalan, celebrando el gol <risa> Y acá también tenemos otro gol Esta es la elaboración División legendaria Para que vean, eh, un pase Neymar, Neymar como siempre Shhh. Qué golazo Y acá también les enseño este gol Contra el Ajax dale es la fecha todavía El 6 de diciembre de 2021 Le da pase y miren lo que va a pasar Le va a dar y blum Bombazo, pero ese fue con CR7 Qué increíble lo que vieron, ¿verdad? Fue un golazo con un CR7 Una bomba oh. Bling. Y toma Ya bueno gente, eso es todo, espero que les haya gustado Nos vemos En otros mejores goles De Junior videos, ya Si les gustó el video, dejen su like Nos vemos gente